Hola chicos, hoy voy a estar jugando el juego de Mr. Beast. Bueno, que pues yo estoy en el juego. Vamos a ver. ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que agarrar la basura. Ahí lo tengo ahí, Ay, ay, ay. Qué difícil eso. No, pero si. Yo pongo. Yo... también puedes decir algunas palabras respecto a la preocupación de la ciudadanía? Yo voy el... pongo el cursor y se va a cualquier lado. Que yo no lo indico. Ay, dale, el tiburón este. Horrible. Ay, pero. Dios. Oh, dale, me mata la TNT esta peorra. No, pero no te vayas a Bueno chicos, está malísimo este juego porque no, no me hace caso. Chao.